Bueno, saludos soy Israel Vanguera, en esta hora les traigo un video eh, mostrándoles eh, cómo hacer para que el sistema funcione correctamente y no tenga tanto, uh, tanta dificultad a la hora de ustedes instalar un nuevo programa de que eh, sale por ejemplo de errores de DLL de DLL y de esta forma eh, antes, después de quitarle en el sistema antes de instalar los programas deben de instalar los archivos DLL e instalarlo en las, en las dos casas Carpetas eh, correctas para que eh, funcione el sistema de una forma adecuada. ¿Qué hago yo después de que instalo un nuevo sistema? Simplemente eh, busco los DLL, los archivos DLL que tengo, pues siempre los tengo aquí. Eh, aquí están, ¿en dónde están, dónde están, dónde están, aquí los tengo. Yo simplemente cojo, eh, los selecciono todos, los copio me voy a, a equipo disco local C eh, windows y busco la carpeta system32 system32 system32 aquí y los pego ya como los tengo instalados entonces le doy clic en omitir eh, después de ello eh, me vengo a la, a la carpeta en esta system 64 y lo pego en esta también y en caso de que eh, eh, en caso de que al instalar un, un programa me pida algún archivo DLS, dll a de los que ya le instalé en la raíz del sistema eh, procuren siempre eh, copiar y pegar el archivo todos esos archivos en donde está el archivo ejecutable o el setup del, del programa les explico por ejemplo yo aquí tengo eh, ¿donde está? vamos a buscarlo aquí en podéis de colocar C archivos de programa vamos con uno que un programa que molesta mucho que es muy solicitado y es Easy working. Por ejemplo, cuando él pide algún archivo DLL, simplemente yo lo cojo lo copio y lo pego aquí, así como está este, y él comienza a funcionar correctamente. Pero les sugiero, para que no tengan inconveniente, peguen todos. Los copien y los pegan todos. Y eh, donde está el archivo ejecutable, donde está el nombre del programa y que ese en ese. Ahí pegan todos los DLL y el programa comenzará a funcionar correctamente. Lo que les quiero decir es que... Siempre que formaten su equipo y tengan un nuevo sistema en el equipo, eh, vayan y peguen todos esos archivos DLL que les dejaré en la descripción del video, los pegan allá eh, y luego eh, en las dos carpetas y de ese modo el sistema tiene que funcionar correctamente y si no funciona en algún programa, porque por lo general siempre funciona, pegan también esos DLL en el programa donde está el archivo .exe. Eso es lo que les quería mostrar por hoy. Si tienen algún inconveniente con esto me pueden escribir en la descripción del video y yo les estaré respondiendo. Chao.